Porque eso hacemos los humanos, hablamos desde, desde lo que somos. Entonces sí. quizás una de las enseñanzas más interesantes de este cuento que vos te podés llevar es entender que siempre, absolutamente siempre, cuando hables con una persona y preguntes lo que preguntes, este sos vos, hables lo que hables, ...en ese intercambiar, en ese intercambiar, quizás lo más impresionante que vos podés llevarte, quizás lo más útil, aquello que te va a dar ideas, aquello que te va a dar un pensamiento más allá de lo obvio, más allá de lo común, de la mediocridad, es entender que todo ser humano habla desde su propia experiencia, desde lo que es, desde sus miedos, desde sus realizaciones o imposibilidades, desde su amor o desde su ignorancia, quiere decir que quizás yo puedo obtener una opinión súper negativa acá. Quizás esta opinión es muy mala. Y quizás si yo simplemente hablo con otra persona. Quizás esa, para esa, esa persona me diga todo lo opuesto. Me diga, wow, no. Mirá, esto es súper, súper, súper maravilloso. Quizás esa uh -huh. persona peque de optimista. De decir, no, esto, sí, no hay problema, no te preocupes, es todo maravilloso. Quizás lo más valioso que vos tenés es entender que sos vos, al fin y al cabo, el que va a tener que aprender a distinguir cómo la gente habla desde su propia experiencia, desde sus propios miedos, y sos vos el que tiene que Ver qué es lo que le sirve y qué no.